Así que bueno, okay. le, le damos la bienvenida a Facundo Ambrosioni, eh, el ex marido de Morena Real. ¿Cómo te va, Facundo? Hola, bueno. ¿Cómo estás? Bien, bien. Eh, bueno, acá tenemos muchas preguntas para hacerte. Lo que sí quisiera preguntarte eh, primero que nada... Mira, yo, yo te voy a declarar y te voy a decir las cosas como son, corta, porque eh, no hay nada que ocultar. La verdad es que... ¿Y cómo son las mira, cosas? A ver, Facundo, contanos. Hace, eh, Hace un año que vengo tratando de pasar los alimentos a mi hijo, vengo teniendo mediaciones donde la otra parte no se presenta. Está eh, eh, también... abogado, Carlos Nagy, que tiene, tiene, bueno, tiene toda la causa. Eh, me hago, tenemos mediaciones, no se presentan. Ahora, bueno, tuvimos la última mediación que tampoco se presentaron por tema alimentos, tema régimen de visita. Eh, Entonces, ahora estoy luchando Facundo... para que mi hijo... Perdóname, perdóname. Estoy luchando porque no empezó el mi hijo, además. A ver, Facundo, te escuchamos te escuchamos un poco mal. ¿Estás bien? ¿Vos te, te sentís bien en este momento? Pues se te escucha la voz muy rara. No, oh, sí. Eh, no, estoy, estoy reafriado por eso, estoy con el pecho tomado, ¿viste? Sí, perfecto. Entonces... Estoy resfriado re por eso, si me, si, si me eh, escuchas a ti por eso. Sí, eh, la pregunta es entonces, ¿vos no estás pasando alimentos, tu versión es, porque en Morena Real no se presentan las mediaciones? ¿Esto estoy entendiendo? No, ¿Es esto lo que querés eh, decir? Está toda la justicia. ¿eh? No es que yo estoy diciendo algo que no... Están los papeles, están mis abogados detrás de esto. Yo solamente quiero aclarar esto, no quiero aclarar otra cosa. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Francesco, a tu hijo? No, yo a mi hijo lo veo siempre. Estuve hasta el, hasta el día domingo con él, ah, que me fui al río. Entonces podés verlo, eh, podés te, eh, tener las visitas reglamentarias y todo, pero no podés pasarle yo, la cuota... ¿De alimento? ¿Por qué no? No, yo, mi hijo, yo le, yo le doy con todos los gustos mi hijo, eh, quiero fijar una cuota de alimentos que no se presentan de la parte de, de la otra parte, no se presentan para tampoco el tema del colegio. Mi hijo todavía no empezó el colegio, yo estoy luchando para que vaya al colegio. No, estamos va a estamos as, soy a Diego punto, y mi hijo todavía no empezó el colegio. Imagínate cómo es la situación. Para entender eh, la dinámica, digo, tanto con tu hijo como con Morena, cuando vos ves a tu hijo, ¿interactuás, tenés contacto con Morena también o lo hacen a través de algún intermediario acordado? No, yo tengo, me, yo me comunico con mi abogada, mi abogada le dice que lo vaya a buscar mi novia, mi novia es la que lo va a buscar mi hijo, yo directamente no tengo acercamiento, no tengo, no me acerco para el lado de la parte Morena, porque, bueno, hay una falsa denuncia que está... Que ¿No la puede buscar un abuelo? ¿Tiene que buscar a tu novia, a tu hijo? Digo, si las cosas no están muy sí, bien, no, capaz no, que la... es mejor un abuelo, ¿no? No, es eh, más, el fin de semana lo llevó mi papá, que es el abuelo, lo llevó mi papá a la casa. Eh, pero siempre, la mayoría de las veces lo va a buscar a mi novia, que es mi novia es la que está conmigo. Paz, ¿Tenés una que... restricción de acercamiento para con Morena eh, no, no tengo ninguna restricción por eso mismo, pero yo decido porque hay una falsa denuncia. ¿La Entonces, falsa denuncia cuál es, Facundo? Se me da denuncia de algo que realmente existió, porque encima no coincide ni el día que yo fui a buscar a mi hijo, ¿viste? Se ¿Te, te eh, estás refiriendo al día en que supuestamente le fracturaste un dedo? Claro, supuestamente le fracturé un dedo cuando yo ese día, yo estaba en el campo. Imagínate, yo los fines de semana me voy al campo con mi hijo y yo eh, lo busqué... Por ejemplo, un, un martes, sí. y me anuncia que el viernes se fracturó el dedo. Facundo... Yo, yo, yo ese día no lo busqué a mi hijo, ¿entendés? Facundo, ahí estamos pasa, justo... justo estamos lo viendo... que pasa es que quieren, quieren tapar el sol con la mano, ¿viste? Eh, hay una, eh. una realidad que hay un... Facundo... Bueno, muy, muy mala junta y, bueno, andan en feo ambiente. ¿Y alguna vez tuvieron una situación violenta, More y vos, en los años que no. compartieron? Eh, están todas las pruebas, no, yo no tuve ninguna situación violenta hacia, hacia ella ni hacia mi hijo, uh -huh. que es lo que se denuncia. Sí, ahí estábamos Igual, viendo justo una foto en donde More supuestamente estaba con su dedo lesionado. fue hace un mes, según dijo Alejandro Chipola, sí. pero hay un episodio previo que se refirió Facundo recién, de 2019, donde Facundo, si yo no seguí mal la información, ustedes llegaron a un acuerdo de probation, digamos, sin que vos asumas culpabilidad, pero... Eh, ¿No es lo mismo que decir que sos inocente o que fuiste inocente en ese caso? Eh, fue Eso se tomó, le, se tomó esa decisión porque eh, Moreno no podía hacer no podía la denuncia, porque ella después se arrepintió, y yo en ese momento no quería hacerla que ella pase por un mal momento, en el sentido que hacer una falsa denuncia es muy grave, la verdad que es muy grave, hacer algo que... La justicia es hacer, no me acuerdo cómo se llama el, el nombre... Probation. Eh, no, falso testimonio me parece que abreviado. es... sobreviado. Claro, que la tenía que hacer que él vaya a un juicio, que si llegaba a perder era muy grave. Entonces en ese momento me tomé... La verdad que eh, ahora ya pasaron todos los límites. Yo la verdad que no debo 20 mil dólares. No debo 20 mil dólares. ¿Cuánto debes? Negocios. Yo no debo nada. Yo uh, no debo nada. No, no sé de... qué no sé se imputa, ¿entendés? No debes, Ahora no. Facundo, vos instalás un local de celulares o de tecnología por lo, por lo que se dijo aquí y denunciás a Morena por el robo de celulares. ¿Cómo se dio esa situación? ¿Por qué se dio? ¿Y por qué le mandaste el allanamiento que además dio negativo? Eh, la, la verdad que ese tema no puedo hablar mucho. Sinceramente, bueno, tengo, está todo presentado en la justicia. Eh, lo que sí voy a decir es que un allanamiento no te hacen porque sí. Y no es la primera vez que hacen un allanamiento ahí. Tengo... Bueno, hay un montón de pruebas en el barrio. Me mandan todos los días en el barrio vecinos. <coughs> no, Pero los comentarios bueno, de vecinos quedan de lado. Acá estamos hablando de situaciones jurídicas y situaciones públicas, periodísticas, como tu posteo y el posteo de Morena. Ah, Digo, pues si no abrimos el claro, tema a otro tema. ¿A vos, vos considerás que no, No, te... eh, no. Es que no considero. Hay videos, hay audio, hay capturas. Está todo presentado. Yo, lamentablemente, lo que más quiero ahora... Es que se, se solucione ese tema, ¿entendés? No ahora, puede, no, si no le ¿Sabe qué hago? Le paso el video a ustedes y, y que lo muestren. Pero no, si lo pudiera hacer, se lo pasaría. Ahora Facundo... Hay siete, vi, siete videos ahí. Yo te, escuchaba recién, encuentra... yo te escuchaba recién, Facundo, ¿no? y si no lo puede contestar el doctor Chipola porque no quiere participar, le pregunto a la doctora si me puede ayudar, porque no tengo un hijo con quien disputo con un señor para saber si es real esto de... Que el padre no pueda pasar alimentos. No, es, esto seguramente no. su abogada eh, se esto... lo va a poder asesorar bien, pero él puede, sí. si hay esto está en la justicia, como él bien dice, tiene no. que tener una cuenta judicial o puede abrir una cuenta judicial y poder depositar lo que él hasta el momento considera claro. como, un, como una buena voluntad. entiendo que no se presenta, Facundo, fe. pero vos podés depositar claro. y eh, después claro. discutir. ¿sabes? a discutir. No. ¿qué, ¿Qué dice Facundo? Eh, eh, eh, es que yo alimento en el paso, mi hijo. Yo quiero llegar a una cuota alimentaria fija. No, no el puedo está pasando, por ejemplo, 5 pesos, mañana 10. Pero hasta me recién el doctor Chipola es que, dijo que no le pasabas alimentos. Es que, es que no, yo le doy los alimentos. ¿Cómo se lo No, los le, da, no le paso plata, ¿entendés? Perdón, ¿Cómo pasa plata? ¿Le no, no hay un acuerdo. Perdón, no, un, se no hay un, un, un segundito, no, no hay Facundo. Un segundito, Facundo. Perdón, un segundito, Facundo. Chipola, yo sé que usted no quiere participar, pero necesitamos aclarar esto, no, disculpe. Sí, quiere ¿Quiere aclararlo? ¿Sí? ¿Lo escuchamos? Ah, ¿ahora, ¿Ahora puedo hablar? Sí, sí, sí, por supuesto. Sí. <coughs> primero, ahí a, a Diego le, le mandé algo. Bien. Eh, segundo, eh, primero, no pasó nunca cuota. Segundo, tiene el CBU de Morena. Tercero, eh, ¿qué mediación? No llegó ninguna carta documento. Más allá de eso, cualquiera persona mínimamente que conoce derecho sabe que puede abrir una cuenta bueno. y consensar sí. judicialmente el dinero. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Que lleva alimentos, que le lleva un arroz y un fideo y eso es los alimentos? No, no entiendo. Vamos a preguntarle, Facundo, ¿cómo le.? La obra hace... social. ¿Quién le paga la obra social a su Claro. Hijo? Cuando se enferma. Pero por eso yo él hacía referencia... ¿Quién tiene obra dijo quién se la paga. Doctor, yo hacía referencia a eso, justamente, digo, los chicos. Se enferman, no comen, van al colegio, o oh, no, pero digo... Perdón, le preguntamos a Facundo. La verdad es que me indigna que porque que muestre un ticket de la obra social nada más. Porque su hijo no es recién nacido, ya tiene varios años. Que muestre uno solo, un pago. Facundo, eh, ¿alguna vez le pagaste la, la prepaga, la cobertura médica a tu hijo? Eh, eh, yo estoy en un, la mediación, la mediación es para llegar a una... Ajá, la mediación ¿no? te impide hacer todo. La verdad que yo no voy a hablar con Cipola, la verdad que no, no me interesa hablar. No. Yo no, no me conecto, Ay, yo no, quiero hablar. No dar... podés porque no podemos contestar. No sé. ah, estás diciendo, estoy en una eh, mediación. Eh. ¿Qué mediación me estás hablando? La, ¿Ya cuántos la... años tiene, hijo? No pagaste absolutamente nada. ¿Estás diciéndole, das alimento? porque qué es? Bueno, muchísimas gracias por dejarnos salir. La verdad que... Bueno, me, me, me hubiera gustado darle más explicaciones, pero la verdad que no. No, me, no, no, no, Facundo. Me... Facundo no, no, no, y después, segundo, que no así se había repetido absolutamente nada. Si Pérez, vos no recordás, Pérez, Pérez, que yo Pérez. recuerdo bien la audiencia. Facundo, la así que. Facundo y Chipola. A ver, Chipola, entiendo que está re, contra, re caliente, lo veo, lo, lo siento de esa manera, pero necesitamos seguir conversando con Facundo, ¿eh? Ajá. Facundo. Sí, sí. Entonces, eh, acá llega una nueva pregunta no, de Diego no, Esteves. No, no. Sí. Facundo. Eh, sí. Te quiero preguntar porque tengo eh, una captura de un chat entre eh, Morena y vos, donde ella dice que son 16.500 dólares en total. Ahora la voy a pasar y la, la ponemos en pantalla. Y vos le contestás, así es, 13.500 del local y 3 del Corolla. Sí, pero eso ya está devuelto, por eso mismo no... Y aparte, ya se lo devolví hace rato. Fíjate de cuándo es la captura. <ríe> ¿Entendés? 15 de lo septiembre, que, pero no me dice el año. Lo, que es del que año pasado. Hacer, lo, yo te aviso lo que quieren hacer. Quieren agarrar y cubrir algo que no se puede cubrir. Yo no puedo tapar el sol con la mano, como puse en mi historia, ¿viste? Facundo, si, qué ahí es? está robando, ¿entender? ¿Por qué quieren cubrir? Quieren hacer... Pero Facundo, bien, Facundo perdóname. Pero no existió. Pero... Yo, eh, estoy con los abogados mm. por el tema de pasarle la cuota alimentaria a mi hijo lo que corresponde. Si no, yo no hubiera puesto abogado, no hubiera gastado plata en abogado, no hubiera perdido tiempo, ni nada. Si supuestamente me hago el boludo, no le paso nada a mi hijo. Yo a mi hijo lo tengo todos los fines de semana, ¿eh? Están los, Que pasen los, lo, si quiere, que pase los capturas que yo me comunico todos los abogados todos los fines de semana para buscar a mi hijo. ¿no es que yo me, de mi hijo me olvido... No, a mi hijo, el que, el que está hablando con el colegio para mandarlo a mi hijo, soy yo, ¿eh? la obra social también forma parte de mantener un hijo? ¿Para hacer la eh, sí, eh, semana. Oh, sí, no, es que ya lo sé eso, pero yo no puedo pasar algo que no me corresponde, ¿entendés? ¿Cómo no te va a Por eso mismo... ¿Cómo no te corresponde? No la obra social tu hijo sí te corresponde. Y sí, alimento, obvio, pero no corresponde te, también. El alimento a también la madre, te corresponde. ¿Entendés? Es de los dos, ¿entendés? Pero hoy, claro que hoy, sí, pero que tenés que pasando, pagar, pero tenés que, digo, el alimento tenés que pasar también. Yo entiendo, a ver, no. vos acabás de decir que le devolviste la Débora, plata. Pero pará, yo, Facu, pará, espera un yo. minuto. Vos acabás de decir que le devolviste la plata del local. ¿A dónde se la devolviste? ¿Por, por en mano o al banco? Digo, no, tenés que tener un número de cuenta y entender que una cosa son los problemas que puedes tener con Morena y otra cosa es tu hijo. Tu hijo come, se enferma, vive, eh, tiene una vida. Entiendo que de los dos, Borena, de hecho, se está haciendo que, cargo diariamente de su hijo. ¿Querés que te muestre todas las veces que lo llevé mi hijo al, al, a hacerle a, a estudios, lo, los remedios que le he comprado, no sé qué quieren que le pase? Pero, no, pero está hijo, me de dinero. Todo. No solo de ocuparte, de llevarlo, de pasar el fin de semana. Estamos hablando de dinero. ¿Nos puedes aclarar cuánto dinero le pasás por mes, claro, un número, o tenés un comprobante o algo? Porque la realidad es que está bien que hagas el acompañamiento emocional y a tu hijo, es lo que corresponde. Pero también, eh, acá estamos hablando de dinero. ¿Cuánto dinero le pagás por mes? Porque dijiste que no. participás Perdón. económicamente. A, a, a mi, mi abogado no me dejan pasar este dinero, por eso mismo me, lo que le paso yo... Eh, alimento, lo llevo al médico, le compro los pañales que le hace falta, porque todavía no se pañales, le compro, lo llevo al colegio, le pago el colegio, el no colegio, no colegio, vos hablás mientras que está con vos. El año, el año pasado sí fue al colegio, sale tres y fue, y ¿eh? Pero recién y lo pagué dijiste dos. que no iba al colegio, por eso me, me mareo, no te, no te estoy cuestionando, recién dijiste no va al colegio, recién dijiste lo llevo al colegio, entonces me mareo. Y este año no empezó el colegio, mijo. Si Estoy luchando quiero, porque fuera mi, estamos 17 de marzo y todavía no empezó el colegio, mijo. A ver, Facundo, me parece que hay un concepto que puede haber una desinteligencia o incomunicación. Alimentos no es que le compres, digamos, los fideos del mediodía. ¿Qué? Y salud no es que le compres un ibuprofeno, sino que es la constancia de un acompañamiento institucional, una obra social o una prepaga. Y alimentos es todo lo que conforma el bienestar de tu hijo, en este caso. Los costos repartidos, ¿eh? De una casa, por eso, el costo del alimento y, por, y el costo esto, de movilidad eso, y de estudio. Y por eso, por eso mismo estoy iniciando un juicio para pasarle todo eso, mijo. No falta y, eso. El que está iniciando el juicio para pasarle Me parece al alimento, un diálogo que de sordos. Yo. Porque Pero no la doctora no es te, que es está que te está diciendo, está diciendo acá que vos podés abrir claro. una cuenta judicial y depositar preventivamente tanto, eso ahí claro. porque el juez considera que los pagás. Y además es algo muy importante aclarar, Facundo. Pero que si, los alimentos, no es solamente, eso, como te decía recién Luis, lo, los alimentos en sí mismo, sino que los alimentos incluyen salud, ropa, eh, los servicios de la casa, la vivienda, que todo eso lo está poniendo una parte que es morena en este momento. Entonces vos, eh, yo entiendo que hay hombres, y esto es muy frecuente, que no les guste pasar plata porque tienen un tema con pasar plata, pero se tienen que hacer cargo de cosas en especie no, al menos, del pago de la prepaga, del pago la A la ver ropa. qué dice Facundo, te escuchamos. Tienen una historia media, porque yo estoy haciendo un juicio para pasar los alimentos, mi hijo. Para pasarle la, la obra social, para pasarle el alquiler, para pasarle lo del colegio. Estoy haciendo un juicio, estoy haciendo... Ay, soy. Es que está, soy yo. No es que me lo están haciendo a mí, ¿entendés? Yo estoy luchando para pasarle los alimentos a mi hijo. Y no se Facundo, podés hacerlo. ¿Por qué no se comunica tu abogada con el, con el doctor Chipola y llega a un acuerdo? Porque si tenés tantas ganas de pagar los alimentos, no. me parece que acá no habría mucho que discutir, entonces. Es claro. cuestión de que le digas a tu abogada, no se, mira, no. yo quiero pasar esto, quiero empezar a pagar la prepaga, quiero empezar a pagar estas cosas, firmemos un acuerdo. No se, no se presenta. A la otra parte. Por eso está todo en, en el juzgado, ¿está? No se presenta la otra parte. ¿Cómo? Es, es muy difícil llegar a un acuerdo cuando la otra parte no se presenta, ¿entendés? Hubo uh, tres mediaciones, las tres mediaciones no se presentaron. Está bien, pero en el medio por eso hay mismo, una criatura por eso que se enferma que en y que come. Y una denuncia, y una denuncia en el medio hay de una género. criatura que se enferma y que come. Entonces vos podés pasar, como te están explicando, porque si no parece una conversación de sordos, hablar con la justicia, ya o sea, que no se presenta a la otra parte, que se ve que no, según vos no tiene ganas. Y armás una cuenta, vas pasando y la criatura en el medio, si se enferma, tiene manera de resolverlo. Porque es verdad que es 50 y 50, pero en este momento la que está haciendo de cargo 100% es la mamá. No, todo que igual. Que no? pues. ¿Cómo que no? ¿La, la criatura vive con no, la madre? Yo, sí, vive con la madre, pero yo le paso cosas a mi hijo. ¿Quién pagó el jardín el año pasado? Yo. ¿Qué te el comprobante? No, no, no, no estoy poniendo en duda, ah. ¿eh? simplemente para saber y ponerle nombre a las cosas, porque si no queda todo en el aire. Imagínate, sí. imagínate que de jardín este año yo ya pagué la, la inscripción y todavía no fue el chico. ¿Quién paga, la por ejemplo, la, la casa? Que imagino debe ser alquilada. ¿Quién paga las no, expensas? La, la que deben ser caras. La, la casa, eso lo paga ella. Eso, no, eso sí, por eso mismo yo estoy haciendo... <risa> Ahí vive tu hijo, ¿eh? es 50 y claro. 50, 50 bueno, también eso. Sí, ¿eh? Hay que ver cómo es la... ¿Cuánto, ¿cuánto es el gasto de tu hijo por mes? Exacto. Por, por, por eso mismo yo estoy haciendo un juicio para, para, para pasarle todo lo que le responde mi hijo, no es que no le estoy por pasar, yo entender? Pero vos tenés es un que trabajo está registrado, que sos yo, monotributista. Yo soy monotributista. Yo estoy peleando para pasarle el alimento a mi hijo. Pero sabés que es difícil encontrar ¿no? los ingresos de un monotributista y a veces no. Termina siendo muy alta me, la cuota alimentaria, ¿no? Me, me, ¿Me entienden que yo estoy peleando para pasarle el alimento a mi hijo? Sí, sí. Ahora, lo que no se entiende es que hay... Y Cipola, sí. Cipola, no es el abogado, de, no es el abogado de, que se presenta a las mediaciones, ¿eh? Bueno, casi pola con la cabeza todo el tiempo, niega cuando vos decís eso, Facundo. Realmente acá hay un teléfono descompuesto. A ver, Facundo Ambrosioni dice que él quiere pasarle los alimentos, pero Alejandro Chipola, que es el abogado de More Real, dice que de ninguna manera que ellos se no, presentan... El, a No, la... el abogado de More... De More, de More el, el abogado... El abogado. ...por lo menos yo tengo entendido que otro... ...acá en Córdoba por lo menos otro... ...él no se presentó... ...por lo menos que yo sé que Facundo, si se presentó la mediación. ¿El juicio el juicio por alimentos lo iniciaste posterior... ...a la denuncia que ella te hizo por violencia de género? Hace, hace, de, junio, eh, hace de junio del año pasado que estoy con el tema de los alimentos. Ante, ¿Anterior a la denuncia por violencia? La, la denuncia fue hace una semana... Por, ah. por, por, por la misma causa, se quieren, se quieren cubrir de algo que no pueden tapar los otros hermanos, que es que Morena Riel robó, ¿entendés? Provoca. A, ¿Robó a, ¿A quién? A, robó. ¿Robó? Estás robó. muy insistente con esa situación. ¿En qué Disculpa, te Disculpame, Facundo, mira, yo hasta ahora estoy guardando silencio, hay cosas que yo no las puedo bancar, la verdad, porque yo los quiero a todos, yo tengo una buena relación con vos... Me parece vergonzoso que vos plantees esta situación, siendo morena la madre de tu hijo. ¿eh? Yo creo que un padre, un padre se tiene que olvidar se tiene que olvidar que tiene que dividir el gasto para con un hijo. El, el padre tiene que poner la guita y los recursos todos sin pensar si la madre tiene o no tiene, si lo dilapide o no lo dilapide. Tenés que hacerte cargo de Francesco porque sos el papá, esto... lleva tu sangre. Lleva tu sangre. Acá, acá no se dirime con abogados. Acá se dirime con el corazón, Facundo. Y vos sos un tipo. Pero, pero, eh, el tipo. Desconozco este, este Facundo que estoy escuchando. Yo te, yo no, te conocí con buen corazón. Luis. Yo te conocí cerca de Morena. Yo te conocí cerca de, de, de Francesco. Dejate joder, Facundo. Vos sos una persona Luis. pensante, inteligente. Ponete las pilas. Olvídate de Morena si estás peleado con ella. Después lo resolverás. Pero tu hijo. No puede estar esperando que un abogado ponga el sello en un papel. Okay. Lo tenés que resolver vos. Morfarse, morfa todos los días. ¿Entendés? Educarse, educa no, todos los que... días. Y si vas a ¿O? buscar a tu hijo 500 veces por vez, está bien que lo hagas porque sos el padre, lleva tu sangre. ¿Sí? Está es orgulloso que, es de que... tu hijo. Yo, yo estoy, no, no, no estoy orgulloso de mi hijo. Mi hijo es lo mejor que tengo en mi vida, por eso mismo. Lo veo todo casi... Todos los fines de semana los tengo conmigo, lo busco durante bueno, la semana. Entonces celebralo, eh, eh. Ce celebralo, Facundo. Si tenés que poner no, es, la otra mejilla, obvio. si tenés que poner la otra mejilla, ponela nomás, aunque te duela, pero ponela. ¿Sabés por qué? Porque Luis. tu hijo, cuando sea mayor de edad, te lo va a agradecer eternamente. Sos el padre. Sos el padre. Luis. ¿No estás de acuerdo con la mamá? Bueno, peleate con la mamá, pero no con un abogado. ¿Entendés? Anda y protege a tu hijo, que vaya a la escuela, que coma, que tenga obra social, que tenga un techo, que tenga una vida, y no que estemos viendo todos como el papá y la mamá se pelean públicamente en una pelea que no lleva nada. No, no eh, que tenés te razón. Yo por mi hijo no estoy peleando. Yo estoy quiero pasarle a mi hijo todo lo que le corresponde y le doy más. Es más, hay, hay veces que le doy hasta lo, lo que, que le Lo que le corresponde y más, todo. Le tenés no, que dar todo, Facundo. No, todo yo, yo, y si no, no tenés si, no te no si no tenés si no tenés venir y yo te doy guita yo te doy guita si es no, el no, tema no. la guita te la doy Mirá, la guita Luis, es Francesco Luis, Luis, no. no Luis, Luis. mira yo a mi hijo le doy hasta lo que no tengo me por, por ejemplo, eso para, y es para eso para y está no bien tenés. y no mandes más a tu no, novia no, no mandes a tu pareja entendés Tratá de evitar el choque trata de no, evitar no. los roces manda a tu papá manda a tu mamá manda un, una hermana no le mandes algo que puede Luis, llegar a ser irritativo. Te, te, Luis, te lo hago, hago simple. Mira, yo para la Navidad no tenía, sinceramente, no tenía un peso. Y a mi hijo no le faltó el regalo. No. Ahora para el cumpleaños nunca le faltó un cumpleaños. Lo único que le festejó el cumpleaños, mi hijo, soy yo, ¿entendés? Y yo, para llegar a festejarle un cumpleaños, eh, eh, disculpen la palabra, pero me rompo el culo, sinceramente, para poder festejarle el cumpleaños. Pero a mi hijo nunca le faltó un cumpleaños. Nunca le faltó para comer, lo, lo llevé a todo el colegio siempre. Es más, ahora estoy peleando para que mi hijo fuera al colegio, ¿entendés? La preocupación mía es que mi hijo no empezó el colegio. Facundo, ¿y por qué no empezó el colegio? ¿Cuál es la razón? Sí. Y no sé. Bueno, pero no es jardín, sala de cuatro. Sí, está bien, es sala de cuatro, no, no, es verdad, no está obligatorio. es obligatorio. Que pero pará, si ella tiene pensado mudarse a Buenos Aires, sí. es lógico que no empiece el colegio. En claro. Córdoba, ¿Vos, a vos esta decisión ya te la comunicaron? ¿Cómo te tomaste, digamos, que tu hijo el, eh, pase a el estar 800 empezó, kilómetros? El, el colegio empezó hace un mes ya, acá en Córdoba. Sí. Ella está acá está en Córdoba. El sí. colegio podría haber. El chico de este mes, el colegio podría haber. Por más que no es tan simple, ¿no? Al colegio tiene químico, no puede no ir al colegio, mi hijo. Está ¿sí? bien, pero Facundo, todo eso, como bien decía, ¿Entendés? creo que las palabras de ventura son las palabras más sí. indicadas que podés escuchar. Hoy, digo, la peor forma no, de tener una buena. La si que pudieras no, escuchar, la además de que... hablar del colegio que de alguna manera responsabiliza a More nuevamente, la peor manera de estar vinculado con tu expareja, madre de tu hijo, es mandarle una causa por ladrona, ¿sí? Porque yo no veo que en el caso no, de ella te impida el vínculo no, con tu hijo. Desde el lado de Morena, por más monstruo que la quieras pintar, no veo una mujer que bloquee no. tu cercanía con tu hijo. No. La peor manera creo no. que sí está, más allá de lo que haya ocurrido. ¿Cómo me van a probar a de mi hijo? ¿Entendés? Es mi hijo, ¿entendés? ¿Qué tiene que Yo ver? ¿Sabés cuántas madres ser... cuando no le pasan cuatro años la cuota alimentaria te dicen anda a buscar a tu hijo cuando un juez te lo decida? No. Ella no lo está haciendo. No. Eh, eh, eh, por algo no lo hace, ¿entendés? Porque yo le pasé siempre a mi hijo todo. Y, él, y le he dado... No, hasta el lo que todo no tiene. Es, una, es una entelequia que eh, vos te el termaste, año pasado. Mira, el año pasado, lo único que le festejó el cumpleaños fui yo. Pero no son y, dos chisitas y tres papas fritas, Facundo. Alimentos, alimentos, es mucho más, ya te lo explicaron. Vos tenés un disco rayado que espero que en algún momento puedas verlo no. desde arriba, como de los laberintos se sale desde eh, arriba. O sea, vinculate este bien mismo. con Morena. Poner a los abogados a laburar, Chipola está dispuesto a eso, y al tuyo también, no a litigar, no a tratarla de chorra a, a la madre de tu hijo. Ah. ¿Qué te pensás? ¿Que esa va a ser buena manera? Allana en la casa con la criatura mm. adentro. Digo, uno también tiene que analizar, es que, Paco. Es que, y cuidarle. Es no, eso, eso, eso ya le dijo, pasó ¿no? un límite. Yo la verdad es que a Morena le he tantas cosas, y sinceramente. Yo ya. No Pero decís no, sí pasó más. un límite y no aclararon Pasa, la causa. No decís si qué que... robó, qué no robó. No decís. ¿Cómo? ¿Qué te sacó? Este, un celular del, del, del mostrador, no decís cuál fue el robo ni la cuantía. No. ¿Ya la tachás es que, es con sincera, ese título? Es que, sincer, es que sinceramente no, no quiero... Hacer lo más grave, ¿entendés? Es claro. más, yo no quería que saliera nada Pero bueno, lamentablemente Pero sos un intrigante público. en este no. punto, no, no te ofendas, perdón Entendé. Sos un intrigante por si vos decís Che, me robó todo el local, vino con una Eso es una excusa. Ahora, si una mujer cree que le debes 16.500 dólares Y te saca un celular nuevo del, del mostrador Es calentura Son cosas distintas Vos la estás tachando de delincuente ¿Se entiende? Sí, <risa> Son cosas es lo que ha pasado es lo, que eh, ha eh, no dijo, no. es lo que ha pasado. A ver, Facundo, te escuchamos, dale. Eh, sinceramente, yo no, no quería que se haga público esto. De la madre de mi hijo. Yo, es más, esto pasó hace, hace más de, hace rato. Hay, hay una amenaza eh, que mi hijo le iba a pasar una cosa grave. grave. Es mucho más grave, no es lo que usted también. Pero, viendo, ¿qué nada, es lo más? que no querías que se sepa? Que la, la denunciaste que le iban a allanar. Era imposible, o sea. No, hay una, hay, hay una amenaza que es muy grave, que le iba a pasar algo a mi hijo, ¿entendés? Está bien, pero vos estás diciendo que vos no querías que se sepa esto, que trascienda. Si vos la denunciás sí, de, de chorra y le mandan un allanamiento a la casa, es natural que se sepa. Sobre todo si encima en el allanamiento no encuentran no, nada, también es como medio... No es no el, no el, no el primer allanamiento que tiene Morena. Bueno, nos enteramos de este, Facundo, el otro no lo supimos. Eh, la, la verdad que no es la primera... Y yo ya llegué a un límite, la verdad no quiero... Es la madre de mi hijo, nunca hice nada en contra de la madre de mi hijo, me he hecho Pero cargo es que, de cosas Pero que denunciarla y mandarle algún allanamiento, eso es algo en contra de la madre de tu hijo. Sí, es que, es que ya, ya pasó el límite, yo, el, el vaso estaba lleno. Y vos estás enojado porque una... Morena no lo lleva se al colegio. Revalchó, se rebalzó el vaso, yo no tengo más paciencia. Perdona, don, eh, don. pero vos la estás enojado diciéndole a Morena que no la manda al colegio y vos no le pasás alimento. Entonces digo, es una, es un, una, un disco rayado, un no, disco rayado sí. de algo que no tiene, tiene sentido. Paso. Y en el medio, en el medio hay una criatura de cuatro años que está como una pelota como de ping pong de un lado para otro. No, mi hijo, mi hijo no es un pelote ping pong, disculpa. Mi hijo no, nunca. De, claro que no lo es. Nunca se le agarra nada. la madre se cargo Siempre, sal, lo de siempre salí corriendo por mi hijo. Siempre salí corriendo. ¿Algo, algo eh, una, vez, una, una vez hubo un allanamiento ¿Sí? de la gente Morena. Yo estaba en, en ¿cómo? Río Ceballo. De Río Ceballo me fui a Carlos Paz, en treinta minutos. Para sacar a mi hijo de ahí. imagínate lo que hago por mi hijo. Y, y además, y hay un montón de cosas más, ¿entienden?, pero yo te entiendo que tanta... te golpees algo que y que no sientes que sos un super papá porque hiciste muchos kilómetros. Pero tenés que... Pero... Entiendo todo, pero acá, lo, acá lo, lo, lo, lo plasmado es, no hay una cuota de alimentos, no le paga la obra social, la casa la paga la madre, o sea, paga todo 100% la madre. Debes, corresponde como derecho de tu hijo pagar el 50%. Y por más que vos digas que no se presenta la conciliación, puedes hablar con la justicia, armar una cuenta, <coughs> depositar y después la justicia verá. Pero no es un pretexto, porque en el medio lele se enferma, tiene que ir al colegio a comer, digo, no es pretexto. Facundo, escuchamos. Es estoy haciendo un juicio para pasarle, porque le corresponde y le paso más a mi hijo, ¿entendés? Ahora le estoy pasando así al tuntún. Sí. Y yo quiero fijar, los días de visita, quiero fijar la cuota de la Facundo, Facundo. Facundo. Vamos a dar un ejemplo. La cuota alimentaria dice que tiene que ser 10 pesos. Yo a mi hijo le voy a pasar 50 pesos. Le voy a pasar. Pero al hijo qué no hijo se le cuenta? pasa el tuntún, no te, te pasa el tuntún, que es lo que tengo en el momento. Yo te entiendo lo que querés decir, pero lo expresás de una manera muy especial. y eso? El, La criatura come, se enferma, vive. <coughs> no ¿Qué? es el tuntún, hoy tengo, no tengo, pero vos podés tener o no tener, pero el chico sigue viviendo. Y Respira y me todos me gustaría... los días. No, un ratito sí, otro ratito no. no eh, eh, disculpa, ent entendieron mal, o me parece mal. Yo le paso a mi hijo, mi hijo se enferma, y, y por más que yo lo tenga, él tiene su remedio. Por más Mira. que eh, yo, a mi hijo nunca sí, le faltó hay nada. la madre que está todos y, los días de con mi él? Parte, de, parto, de mi parte y de la parte de ella no le faltó nada a mi hijo. Sí. Facundo, ¿vos vas a ir por la tenencia de tu hijo? ¿Vos le querés sacar sí. el hijo a More Real? Sí. ¿Vos querés eso, no? Yo voy por la tenencia. Sí. ¿Vos querés eso? La a ver es de mi, hijo. Porque... mi hijo está que está en un ambiente muy, muy malo y lo, lo quiero sacar quiero cuidarlo. Mi hijo se lo pasa con una niñera, 24 horas con una niñera. Mi hijo duerme con una niñera. ¿Y en qué te basás? De... ¿Pero de dónde sacas no, esa información, Facundo? Y, y, y, yo, y yo lo llamo al teléfono de una niñera. ¿Cómo? Vos decís que... Eh, entonces, ¿querés quedarte con la tenencia completa de tu hijo y quitárselo a More... Porque cada vez que lo llamás, atiende no, una niñera. Quitárselo, no, no, porque él es la madre y va a ser la madre siempre. ¿eh? ¿Y entonces yo qué acabas que me, de decir? Que, mi, mi hijo, yo quiero que mi hijo tenga la mejor vida, que vaya al colegio, como corre, que, que se alimente bien, que, que no coma por ejemplo, que no tome coca todo el día. No, tiene cuatro años y toma coca todo el día. En mi casa no sabe lo que es la coca en mi casa. Perfecto. Por un ejemplo, te pero quieres, te para, que no, pero no entendí, yo, misma, ¿eh? Facundo, yo te pregunté, ¿vos querés tener la tenencia de tu hijo? Y me dijiste, sí, quiero eso. Sí, sí quiero, obvio. ¿Querés eso? Pero eso sí. sería también un, un golpe debajo del cinturón a Morena Real, a la madre de tu hijo. es eh, que Mi hijo, la verdad que pasa muchísimas cosas. Yo, la verdad, no puedo contar todo pero pasan muchísimas cosas eh. por ejemplo se ha quedado en Buenos Aires encerró en un hotel tres días y la madre, en la madre en Uruguay sí Facundo quiero esta, dar dos esta, informaciones importantes tres, tres días sí con una niñera mm. bueno pudo Cuando haber sido en... algo hay eventual pudo haber hay sido muchísima, hay muchísimas cosas sí no no no estás diciendo esa frase a cada rato Facundo por eso digo hablemos claro Decís, hay muchas cosas, no se puede tapar el sol con la mano, digamos. ¿Qué es lo que quieres decir? Es el momento de decirlo. No, no, no yo no puedo decir porque ahí eh, estoy con mis abogados y. No. Es más, mi es dijeron, que no, no salga a hablar, yo salí a hablar porque la verdad quiero aclarar las cosas, pero hay un montón de cosas que no puedo decir sinceramente. Sí, no, por no. El tema no que están nos dejamos con más otra cosa. A ver, la una pregunta tengo. de Diego. Después tengo dos informaciones que las tengo que sí. dejar con Facundo, pero. Es importante esto que está diciendo del tema de la tenencia, que sí, va a ir claro. por la tenencia. Y la pregunta es, Facundo, si vos ya te había comunicado, Morena, que o alguna persona cercana a ella, que tiene planeado venirse a Buenos Aires. Porque, digo, si vos estás pensando en la tenencia, ni siquiera vas a tener momentáneamente el acceso directo a tu hijo, salvo que vengas a Buenos Aires. Yo, mi hijo, sinceramente, se, se va... Se vaya a vivir Chaco y a mi hijo lo voy a ser a Chaco, ¿entendés? Eh, mi hijo, y por mi hijo doy todo, sinceramente, por mi hijo, a mi hijo lo tengo, son, tiene siete días y lo tengo ocho, ¿entendés? ¿Pero estás de acuerdo eh, con esta decisión? No, la verdad que no, porque imagínate que si acá mi hijo está solo... Se queda, se queda en una casa con una niñera que acá lo cuida mi mamá, lo cuida mi hermana, lo cuida mi abuela... Bueno, lo, puede lo cuidar cuida, vos también, lo cuida ¿no? ...lo muchísimas personas. Lo cuido yo, lo cuida mi novia, lo ah. cuida... Todo el mundo acá en Fran tiene muchísima contención familiar. Acá no. No tiene... Dos cosas. Primero se clarifica un poco tu respuesta, porque primero decís que no le querés hacer mal a Morena... ...y ahora hablas de querer tener la tenencia plena de tu hijo... Eh, obviamente son contradictorias, pero por otro lado, es muy difícil que un juez eh, le otorgue la tenencia a un padre cuando un niño es tan chiquitito, porque salvo que haya una razón de incapacidad, porque se presupone, por razones más que nada, primero biológico-afectivas, que un nene tan chiquitito tiene que estar con la madre, luego compartir días con el padre, o visitas plenas, si, si, si querés, pero no darle la tenencia plena. Tenés que demostrar pero, la capacidad de morena. Sí, sé, sé que es muy, muy, muy difícil, la verdad, pero por mi hijo, tío la verdad, doy esta doy la vida, doy hasta la vida por mi hijo, así que es muy difícil, obvio, es muy difícil. Es el, por más que, por ejemplo, yo tenga una tenencia, yo no, nunca voy a la madre. La madre lo hace siempre, Facundo, es, la, es la madre, y lo hace la madre toda la vida. Facundo, te hago la última pregunta y te libero. Otra, Facundo, otra Facundo, vos tenés pruebas para presentar, ¿Para convencer a un juez de que la tenencia la tenés que tener vos? Está, está, está todo presentado en la justicia ya. Sí, está solamente, ya lo pidí, está, solamente contestame lo que te estoy preguntando. ¿Vos tenés pruebas para convencer a un juez de que la tenencia de tu hijo la tenés que tener vos? Sí. ¿Y ya las presentaste? Está todo presentado en el juez. ¿Mores sabe esto o se está enterando a través de esta noticia, de esta conversación que estamos teniendo? Y No debe saber si nunca se presentó en la mediación. Okay. Nunca se se, está, enterando, nada, se está enterando por esta nota de realmente algo muy, muy delicado. Facundo, seguiríamos conversando con vos, el tiempo se nos terminó, igual te agradecemos esta, esta charla que no, hemos sí. tenido.